Tardes, Su escritora Rosemarie Tapia les da la bienvenida y les recuerda suscribirse a su canal de YouTube porque todas estas transmisiones pasan en vivo y después el video editado y denle click a la campanita para que les notifique todas las actividades de siembra de lectores. Una vez al mes yo me reúno con, con los lectores. Y de esa manera tengo un contacto directo. Recuerden que antes, yo hace muchos años lo hacía en Excedra Book y después de Excedra lo hacía una vez al mes en Gran Morrison, El Dorado. De esa manera yo tenía ese contacto. Una vez llega la pandemia lo establezco de manera virtual, pero con la gran ventaja ahora que los niños del interior, pueden conectarse, eso es lo más importante. También se conectan personas, lectores en el extranjero, pero es para mí muy importante. Los temas de hoy son variados. Usted puede, usted puede, silenciar. Usted puede hablar de su novela favorita. Usted puede hablar del personaje destacado, la escena es libre, puede hacer preguntas a la escritora, pero en esta reunión de hoy le vamos a dar la oportunidad de iniciarla a la licenciada Olga Nelly Tapia. Olga Nelly Tapia es la coordinadora del programa sociocultural Siembra de Lectores Azuero. Muy bien, buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando a través de las plataformas y redes sociales. La verdad es que siempre este tipo de encuentros son motivadores para las personas que andamos en esto de la promoción cultural en el territorio nacional. Eh, uno de los temas que a mí me trae esta tarde es, sin lugar a dudas, conversar con las personas que nos están viendo y nos están escuchando sobre la literatura de Rosmeritapia. Tapia la cual es vida de compromiso de las 24 novelas que tiene la autora Rosemary Tapia es, yo, yo pienso que ha sido eh, una épica realmente eh, obtener captar todo lo concerniente a su vida privada la gente tiende a tratar de investigar sobre el autor. Pero Rosemary Tapia se ha ido definitivamente en un libro abierto donde coteja información tanto con sus hermanos, con los amigos, con todas las personas que tuvieron alrededor de esa persona que es la clave en el libro, que es su madre Rosa de Tapia. Los que conocimos a Rosa Rodríguez de Tapia, sabemos el altruismo, lo que significa y lo que significó la vida de cada uno de nosotros con su presencia física, pues ya no está con nosotros hace años. Pero los que la conocimos fuimos marcados positivamente con esa radiación y vibración especial que consistía la presencia solo de Rosa Rodríguez de Tapia. En esa obra, Vida de Compromiso, Rosmeri Tapia recoge todo el acopio de la información como maestra... ...que ella realizaba su labor como maestra en la Escuela Hipólito Pérez Tello. Cuando la maestra Rosa salía de clases dos jornadas... Los niños que no iban a la par de los demás se los llevaba a casa y montaba allí la prolongación del aula. Imagínense ustedes el sacrificio y el amor a la docencia que tenía Rosa de Tapia. Pero también proyectaba el respeto, la responsabilidad, el amor, la fraternidad y sobre todo la misericordia hacia los demás. Una persona de excelencia. Entonces, cuando nosotros queremos conocer, siempre nos preguntamos, Rosmeri Tapia es una estrella en este momento, en el firmamento de la literatura, pero cuando tenemos, por ejemplo, un artista, queremos saber la vida del artista. Ahí está la vida de Rosmeri Tapia. Ahí está Rosmeri Tapia cuando niña, cuando llegó al interior que venía de Panamá y Rosmeri se asustó con una vaca. Esa es una de las partes que más me impactó en la literatura. Pero lo consecuente también es que eh, Rosemary nos habla de la vida, de la interacción que tuvo su madre con sus hermanos y ellos dentro del núcleo familiar. Rosemary Tapia hace audacia literaria con ese libro. Tanto es así que el libro cuando fue presentado en la escuela Hipólito Pérez Tello, que allí se nos permitió realizar e inaugurar eh, el primer grupo literario con el nombre Rosa Rodríguez de Tapia. Los estudiantes se fueron más allá de la literatura porque el libro también trae aventuras y no una aventura de televisión, sino vivencias que tuvo Rosa de Tapia y su familia, sobre todo cuando se hace un énfasis tremendo, un hecho histórico, con el hundimiento de un barco muy cerca a la entrada del puerto de chitré Allí fallecieron muchas personas y entre esos estaba una hermana de Rosa Rodríguez de Tapia, tía de la escritora Rosmery Tapia. Y los chicos de la escuela Hipólito Pérez Tello de Chitré se armaron de valor y elaboramos script porque yo me incorporé también. Y esa obra fue llevada al teatro increíblemente y no eran actores Brad Pitt ni Angelina Jolie no, eran los niños de la escuela Hipólito Pérez Tello esos niños fueron los que llevaron con audacia inteligencia programaron todos los personajes de la obra pero se hicieron énfasis en el hundimiento del barco que se dio en la entrada del puerto de Chitre una cosa muy interesante y yo exhorto a los maestros, profesores, a los niños, todos los que están involucrados en esto de la lectura, que por favor le echen un vistazo a la obra de Rosmerita Tapia Vida de Compromiso, para que vean el amor, el desprendimiento el significado de la persona de Rosa Rodríguez de Tapia, Estela, que dejó en Gitrén. ¿Cómo no? Excelente, excelente análisis, Olguita. ¿Quién quiere iniciar la, la participación? Recuerden que pueden hacer preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. A ver. Mi nombre es Cindy Lombardo y la verdad estoy súper emocionada de hablar de nuevo Rosemary tanto tiempo sin verte. Eh, la literatura que tiene Rosemary Tapia es algo demasiado para mí significativo. La verdad, una de mis novelas favoritas es la de Mujeres en Fuga, ya que trata temas que en verdad son muy controversiales en las vidas de mujeres y hombres en Panamá. Sinceramente quería hacerte una pregunta de si estos personajes son ficticios o alguna vez conociste a estas tres mujeres. Bueno, son ficticios, pero están basados en una investigación. Yo incursioné en los casinos en cubierta para poder darme cuenta en el terreno. En el, es como una investigación sobre la marcha, sobre estas mujeres. Después entré a una página que decía mujeres en línea. Eran mujeres casi siempre con problemas que recibían asistencia. Yo te puedo decir que el personaje es creado, pero con la problemática basada en una investigación. Por lo menos cuando tú ves a la mujer que compra el perfume... Yo estaba en un centro comercial, en un almacén, y vi a la mujer que le colocaron 10 perfumes en cada dedo. Se los pasaba. No se podía decidir. Ponía la, los ojos en blanco. Y al final le, la, la muchacha ya estaba perdiendo la paciencia. Y dice, señora, ¿cuál se va a llevar? Y dice, calma, como no me puedo decidir por uno en particular, me los llevo todos compradora compulsiva también vi gente que no se paraba al baño por no dejar la máquina para la moneda porque ellas decían que esa máquina les iba a devolver el dinero entonces todo lo que yo narro fue en base a una investigación además de que yo déjenme que aquí tengo que admitir además que ya yo creo que entrar, admitir. Además de la investigación, yo me leí varios ensayos, ensayos sobre adicciones, ensayos sobre maltrato, y también ensayos sobre, yo me acuerdo uno de Berkowitz, Berkowitz, que se llamaba agresión, como una persona que ha estado sometida, a mucha violencia, estalla como una olla de presión no hay control, recuérdense a Camila en la novela, fue basada en una investigación, pero los personajes en sí no existen son ficticios una preguntita más sí, ¿cómo ¿qué no? pasó con aquel chico que conociste y era lo que nadie creía? ¿qué pasó? ¿lo volviste a ver alguna vez? ¿pudiste bueno, a hablarle? yo supe que se había mudado al extranjero y nunca más lo vi por algo pasan las cosas yo siempre digo que yo acepto la voluntad de Dios porque siempre todo lo que pasa es para bien todo lo que te pasa aun que lo veas mal en ese momento es para gloria del Señor ten la seguridad esa te, inclusive cuando te enfermas, porque estás guardando reposo y a lo mejor Dios te evite de un accidente. Entonces, inclusive en esas, en esas circunstancias tenemos que darle gracias a Dios, porque todo pasa para bien. Claro, muchas gracias, me encantó bueno, esa historia encantó, de amor. ¿Estás en, en, la, en la universidad ya? No, voy para la universidad el próximo año. Ah, Estoy en doceavo ¿sí? año. ¿En, en, ¿En qué colegio? En la Academia Bilingüe Simón Rodríguez. Ah, encantada. Bueno, ya le, le dices tu experiencia a los demás compañeros. Todos los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde yo me conecto para conversar con mis lectores. Adelante. La pregunta? La pregunta. ¿La voy? Luis, dígame, Luis. Ajá. Mi pregunta es ¿Algunas de sus novelas están basadas en hechos reales? Sí, Caminos y Encuentros Autobiográficas y era lo que nadie creía y Diagnóstico NPI son testimoniales lo, y la de Vida de Compromiso es una semblanza una semblanza es una pequeña biografía de mi madre entonces Travesías Mágicas tiene vida familiar y tiene ficción entonces, las demás sí son ficción, las de política son ficción, la raíz de hoguera, ficción. Así es que adelante, vamos a ver quién sigue. Gustavo Bueno, Gustavo, dime. Es verdad que van a existir eh, buses que tienen la capacidad para transportar 150.500 pasajeros por día. Eso yo no te lo. No sabría decirte. En una ficción, en una novela, todo es posible. Pero no sé. Tendríamos que esperar para, para que nos los demuestren. Porque no sabría decirte. En ficción todo es posible: los perros hablan, los gatos eh, hablan. Entonces, en ficción cualquier cosa es posible. En la realidad hay que esperar. Adelante, otra pregunta. Quisiera preguntarle acerca de cómo se inspiró para escribir la novela de Niña Bella. Niña Bella, ¿tú de qué colegio eres, Amor? ¿De qué estudiantes? De 1-2. Ah, de 1-2. Eres de la profesora Marlene. Ella se va, sí. se va, ella está en clase, ahora se une. Niña eh, Bella, Mira, en ese tiempo había cambios políticos y había muchas personas, sobre todo padres de familia destituidos, y en la empresa privada las, se habían fusionado, y al fusionarse una empresa con otra, quedan dos oficiales, dos cajeras, entonces viene y se quedan con la persona que está más actualizada, y a la otra la despiden. Cuando yo me di cuenta que esas personas, que eso está en la actualidad ahora, la han despedido, la persona, si tiene deuda y no tiene ahorro, es el caos completo. Y en ese momento era una situación, ahora está peor. Entonces yo quise hacer una novela para dar esperanza, para decir que si no consigues un trabajo puedes hacer una autogestión. Y que si te tienes que mudar a un barrio, no todos en el barrio son malos. Los delincuentes se destacan, pero son pocos. Pero por su maleantería tú dices, ay, este barrio está lleno de delincuentes. Y no es así. Por lo tanto, hay personas buenas en el barrio que te van a coger y vas a salir adelante porque el que tiene esperanza y confía en Dios siempre verá el arco iris de la esperanza. Hola Rosemary, buenas tardes, aquí buenas estoy. Tarde. Yo inicié desde las 3, aquí estoy Marlene. Ay, qué bueno, no te había visto porque hoy tenemos la sala llena, qué bueno. Y también nos están viendo por Siembra de Lectores, Facebook, Twitter y YouTube. Así sí, que nos Rosemary. Ajá. buenas tardes Rosemary. agradecida con la invitación pues, que me da cada mes de participar en este círculo de lectura. Aquí tengo mis estudiantes del Instituto Fermín Odo porque nos estamos preparando para el Bicentenario, por supuesto, con algo formal con usted, que eh, se lo, eh, se, ya le hago la invitación en el transcurso de la semana para que entre con los chicos. Tenemos como quien dice una antesala del Bicentenario y la tenemos a usted como una de las invitadas principales. Así que muy agradecida y la verdad que felicidades. El 15 pues, de agosto eh, el Instituto Fermino Odise se presenta en la Feria del Libro, ...para pues estar ahí en la presentación de su nueva novela. Recuerda que es el 19 de agosto a las 5 de la tarde. Yo te voy a mandar la invitación. voy a mandar el enlace. Perfecto. Y, y siéntanse ustedes como agentes multiplicadores. Los jóvenes, los niños envíenselos a sus amistades porque el año pasado yo fui la escritora que más personas se conectaron a la presentación sí. incluso que los escritores extranjeros Panamá primero claro que sí Rosemary, no es que la cámara del, del libro me escribió que quieren pues que el 15 eh, no sé, que yo esté allí con los chicos, pero yo le dije que tenía el compromiso con usted y con otra persona. Así que no, no se preocupe, el 19 vamos a estar con usted en el Instituto Fermino Odo. Y saludos a Cindy, qué bonita. Cindy fue estudiante mío cuando estaba chiquita. Es una de, una de las fanáticas, yo diría, número uno de Rosemary Tapia. Ahí Lombardo. está Cindy Lombardo, sí, sí, Lombardo. saludos Cindy. Como Gracias, todo, Romero. ¿Cómo no? Ajá. Bueno. Y aquí están los chicos del Nodo. Sí, que se vayan presentando ahora cuando hacen una pregunta, lo mismo que los de siempre, los que vienen desde el que inició la pandemia, los niños del Centro Educativo San José de Bernardino. Un saludo a esa maestra tan proactiva con tanto compromiso como Yetmari Gaitán de Batista. Adelante, la, el siguiente que va a preguntar va a hacer un comentario. Gustavo Mediojín. Ajá. Eh, ¿qué, le, ¿Qué la motivó a escribir la novela Los Ángeles del Olvido? Los Ángeles del Olvido fue el trabajo infantil. Los niños deben jugar y estudiar. Los niños no deben trabajar. Pero a veces la situación económica de la familia los obliga a trabajar. Y yo quise hacer ese llamado de atención para que los niños no trabajen, porque después des salen de la escuela y no regresan. Gracias, Miranda del Feminado. este Mi pregunta la siguiente sobre el arco iris sobre el pantano. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que la inspiró a crear esta lectura y si conoce a alguna persona con autismo Bueno, yo estaba en la feria y llega una maestra de un colegio rural y me dice escritora, yo tengo un estudiante que es un genio pero ni tan siquiera me mira a la cara imagínese que él vio un día a un técnico arreglando la computadora cuando se dañó que la iban a votar él se puso y la maestra dijo déjalo que juegue y de repente la computadora estaba funcionando. Sin embargo, el niño no se comunicaba. Yo me fui llenando y todo, fírmeme aquí, fírmeme acá, y de repente se me pierde de vista, y la profesora no le pregunté el nombre del niño, a la maestra ni el nombre de ella. Pero mi sobrino, Ricardo, es maestro en Canadá. Y él, yo estaba diciendo, digo, esto es Asperger, un leve autismo. Y le pregunto, dice, yo tengo un alumno con Asperger y me comienza a mandar literatura y a decirme cuál era el comportamiento de estos niños. Yo creo la novela, pero el personaje destacado de esa novela es la maestra Carlota. Ella construye un puente de amor para incluir a ese niño con capacidades especiales. Muchas gracias, excelente pregunta también adelante, sigan jóvenes. Vale. Yo quería saber qué fue lo que la inspiró a hacer, puede... hacer un grito desde silencio si tenía a alguien basado bueno. por, al crear el protagonista o a los personajes como Fernando y ellos. Esta es mía del nodo y el que habló hace un momento también Francisco este es sí. Francisco nodo y quién también. Sí, yo les voy a decir, yo iba pasando, había un bus colegial estacionando, yo iba a pie cuando veo que tres mayullones estaban pegándole a un niño. Yo de una vez desde afuera le dije, cada uno para su puesto se encuentran a su mamá en la calle. Casi siempre los malos son flojos. Cada uno se fue para su puesto. El niño se levantó, los anteojos los tenía torcidos, se los arregló y me hizo así. Cuando el niño me hizo así, le gustó que yo lo defendiera, me partió el corazón. Y yo dije, yo tengo que escribir sobre el bullying. Y lo primero que me llega a mi mente es el título, Un grito desde el silencio. Estos niños están amenazados. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Debemos detener el bullying. Porque esta situación llega a la persona a bajar su autoestima aniquila su dignidad y incluso se puede suicidar y los agresores pueden quedar en la cárcel porque se van a convertir en unos delincuentes y cuando yo entrevisté a cuatro víctimas y a tres agresores me di cuenta que los agresores son víctimas de la violencia en sus hogares o que fueron anteriormente víctimas de bullying, al final todos son víctimas y por eso que en esa novela es tan importante el perdón para sanar las heridas. Rehabilitar a esos chicos que le amargan la vida a sus compañeros. Si ellos tomaran conciencia del daño que ocasionan, desistirían. Otra, otra comentario, pregunta. Mis niños de Bernardino... Hay... Mi pregunta es, ¿Qué le inspira a usted a seguir haciendo novelas bueno primero que yo escogí el género novela porque es el que más me gusta leer además el género la novela es el género que más se parece a la vida entonces la novela nos enseña a comprender la vida incluso a evitarnos problemas porque uno se da cuenta que el personaje no hizo un discernimiento tomó una decisión a la ligera y pagó consecuencia de esa manera la novela es la que es más cercana a nosotros y esa es mi inspiración adelante esa pregunta es muy buena también adelante ajá, dígame ok, de todas sus novelas ¿cuál es la más leída en Panamá? Roberto por el buen camino indiscutiblemente, esa es la número uno, no solo de mis novelas de todas las novelas Roberto por el buen camino es la novela más leída en Panamá y van seguidos eh, mi pregunta es ¿cuál fue, la, ¿Cuál fue la fecha De lanzamiento de la novela Travesías Mágicas? Bueno, Travesías Mágicas fue en el 2003 La fecha exacta No la recuerdo, pero sí el año El año yo lo recuerdo Como ahora 2003 Que Raulito hizo Que le pusieran Saco y corbata Él ya tenía seis años pero yo les voy a decir. Este fin de semana ya salió ayer el primer capítulo y lo pueden buscar en, en YouTube. Yo estoy haciendo un anecdotario sobre la novela Travesías Mágicas. Ahora que terminan aquí, ven el primer capítulo pero hoy a las seis y media en estreno sale el segundo capítulo donde yo comento cómo es la creación de la novela con Raulito y mañana a las seis y media lo pueden poner desde las seis y veintiocho para que vean el despliegue que hace YouTube que pone cuenta regresiva con música muy bonito el estreno hoy del segundo capítulo mañana del tercero apenas se acaba el conversatorio ven el primer capítulo. Ustedes saben entrar a mi canal de YouTube. Ustedes buscan Rosmarie Tapia Anecdotario. Y ahí está el de travesía. Yo creo que si ustedes entran a mi canal, está de primero. Y hoy, en ese mismo enlace del canal de YouTube, es que me escriben y yo les mando el enlace del segundo capítulo. O se lo mando a alguien que tenga el teléfono de varios, a lo mejor a Gustavito. Y él se lo manda a sus compañeros. O a la profesora Yetmaris. Adelante. De una vez, los dos que siguen. Eh, bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue su escena favorita de Travesías Mágicas? Bueno, para mí la escena favorita es cuando Raulito se despide de su amigo imaginario que estaba triste y la tía Memi le dijo que no estuviera triste porque después Gabrielito se iba a ir triste que Gabrielito siempre iba a estar a su lado se abrazan, Gabrielito se va pero viene una mujer que el carro no tenía freno, desbocada y iba a atropellar a Raulito Roselena se congela, pero surge Gabriel y carga a Raulito y le evita que lo atropelle. y dice siempre voy a estar a tu lado ¿qué significa? que el amigo imaginario era su ángel de la guardia la próxima pregunta, Tania, creo que, que estaba por preguntar. Sí, señora, señorita Rose. Mi pregunta es: ¿Alguna vez usted se ha sentido psicológicamente unido hacia un personaje mientras lo desarrolla y hace un análisis sobre él? Sí, a muchos personajes. Yo te voy a decir que cuando uno hace una novela, uno está en la escena narrada uno vive, se, se ha hecho anecdotarios de caminos y encuentros y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI, la, bueno esos van a salir ahora, travesías mágicas y toda la semana viernes, sábado y domingo a las 6 y 29 6 y 28, ustedes lo pueden ver en estreno, uno es cada uno de los personajes uno vive la novela y con Gabrielito, yo oí cuando Gabrielito palmoteó. Y yo no sé si estaba soñando o no, pero yo lo oí y oí como una canción de cuna cantada por un niño. Hoy ustedes van a ver, ven el primer capítulo y después ven el, hoy el segundo y mañana el tercero. O el lunes ven los tres juntos. Y ustedes se van a dar cuenta de eso, que es bien divertido. Adelante, yo creo que había otra persona. ¿Por qué Rosalena le tenía miedo a Gabriel? No, no le tenía miedo, sino que era algo como sobrenatural, ¿no? No era que le tenía miedo, pero sí sentía como que esto no es normal. La pregunta es, ¿a qué edad usted escribió su primera novela y cuál era? Bueno, la edad, va, la edad yo no la digo ni tortura. Ay, Dios mío, cómo gozo yo. Yo escribí mi primera novela en el año 2000. Mi primera novela es Caminos y encuentro Es una novela autobiográfica y si entras al canal de YouTube te vas a dar cuenta cómo se crea esa novela en cuatro capítulos porque fue la única que tuve que hacer en cuatro capítulos. Buscas anecdotario Rosemary Tapia y ahí te sale el enlace en YouTube y buscas Caminos y Encuentros. Capítulo 1, 2, 3, 4. Es la única que tiene cuatro capítulos. Adelante la otra pregunta. Sí, buenas tardes. Soy... Adelante, sí. Joslí Rivera del... es un hombre discriminado y quería preguntarle y felicitarla por, el... por el... la novela de Roberto Puebla. No que tuve la el... oportunidad de leer y quería preguntarle que si esa novela está basada en hechos reales. Bueno, esa es muy buena o sea, es pregunta. Vivencia. Esa es muy buena pregunta. Él es mío, Rosemary. Ese sí, de acá sí, ya yo lo sé porque dijo Fermín Nodón. Eh, yo iba llegando al apartamento, a mi apartamento, y sorprendo una discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera. El señor le iba a golpear con una llave inglesa. Yo le dije, señor, ¿qué va a hacer? Va a la cárcel, puede matar al joven. El señor baja la mano y me dice, gracias, señora. El delincuente dice, la cocotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se da cuenta. Entonces hago una investigación. En ese tiempo yo tenía mucha relación con los chicos del centro de cumplimiento porque ellos iban a un círculo de lectura. Y comienzo a hacer la investigación. Para ese tiempo también daban un programa que decía Crónica Roja, y ahí yo vi la casa en Curundú con la lata verde, el grafitis si no mato, me mata. Esa casa después la quemaron, y un lector me llamó, le quemaron la casa Tuti. Toda esa investigación, yo me tuve que aprender el registro de cómo hablan los delincuentes, porque yo no podía poner... A Tuti a hablar como el rector de la universidad, tenía que ponerlo a hablar como un maleante. Toda esa historia fue creada en base a una investigación. Y le digo al joven que ya esa novela tiene su segunda parte que se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Y como el ejemplo que dejó Tuti de rehabilitarse y la muerte de Tuti yo sé que les duele, yo sé que les duele pero lleva un mensaje, el crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y se salve el chico del barrio y se salga de la pandilla o no entre a una pandilla. Ese ejemplo de la fundación vive para siempre, por eso que Roberto es una muerte redentora y la continuación llegó un mes antes de la pandemia, 20 años después y es tan buena como Roberto. Adelante. Sigan preguntando, jóvenes. Buen día, Valeria, gracias del Fermino Nodos. Ajá, adelante. Eh, ¿Cuál fue la novela que más disfrutó escribir? Vida de compromiso, la novela de mi madre, es mi novela favorita, pero la que más me divirtió de todas, Travesías Mágicas. Entonces, la más amada y la más divertida. Buenas tardes, el Fermino Nodos. Una adelante. pregunta. ¿La novela Mujeres en Fuga está basada en hechos ficticios o hechos reales? Hechos reales, pero los personajes son ficticios. Porque yo hice una investigación y en base a la investigación creé los personajes. Gracias. Miguel Álvarez levantó la mano, que haga la pregunta. Eh, Escritora, ¿usted cuántas veces ha salido del país para presentar sus libros a, okay. de Panamá? Yo no he salido del país, solamente tuve una intervención con Ismael Cala que me invitó a su programa y a través del programa de él en CNN me dieron muchos en el extranjero. Todos mis libros están en Amazon.com en formato digital y en papel para los que residen en el extranjero. Y esta grabación de ustedes la ve una maestra de preescolar cerca de Washington, Cristina, la de etiófila en México, o sea, diferentes personas en diferentes lugares, a todas ellas un abrazo. La siguiente pregunta o comentario. Una pregunta es que más disfruta de escribir novelas. El, el, el mismo proceso de la creación, todos los escritores disfrutamos mucho, unos dicen que sufren, bueno yo no estoy en ese equipo, yo cuando estoy creando una novela, aunque sea una escena dura para mí, yo siempre quiero que ese mensaje llegue a alguien y mejore su vida, por lo tanto para mí eso no es sufrimiento todo lo contrario y ese proceso de crear y después del proceso de crear, que tú ves el libro el contacto con los lectores, la comunicación con los lectores. Este encuentro que tengo yo con ustedes. Cuando era en la feria era presencial, pero no porque, porque todo tiene sus ventajas y desventajas. Dense, Ay, ahora. Pero ¿cuántos de ustedes podían irme a ver al Dorado? Casi ninguno. Y ahora desde su casa todos me ven y después ven el video lo comparten con sus familiares, se suscriben a mi canal de YouTube, le dan clic para la campanita y ustedes se sienten tan cercanos a mí como yo me siento a ustedes. Eso para mí son las dos cosas que más disfruto. Adelante. ¿cuál? Es? Vamos a ver aquí. En un... Adelante, diga. Lucien ¿puedes otra pregunta? Sí, dígame. Ah, bueno, mi pregunta es, de la novela Roberta por algún camino ¿cuál de esos personajes es su favorito? no lo vas a creer pero mi personaje favorito es Tuti. ¿por qué? porque Tutti a pesar de ser un criminal un delincuente hizo una conversión volvió su mirada a Dios y no solo se rehabilitó él sino salvó a su madre él llegaba, aprendía algo nuevo y se lo enseñaba a mami. Y en 20 años después, mi personaje favorito es mami, que termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y es la mano derecha de María Cristina en la fundación. Ustedes dirán, María Cristina, porque es la que más se parece a ella. No, mami, porque fue una mujer que la adversidad la golpeó sin misericordia y tuvo esa resiliencia para reinventarse y ser una mujer que inspiró a muchos a cambiar de vida. Adelante, gracias Otra pregunta o comentario. Tania Harris, Harris. Usted, Rose, ¿usted cree que el pacto que sus novelas para usted, a usted le gusta? Sí, yo siento que sí, porque hay muchas personas que han cambiado su vida. Yo tuve en una fundación que me llevó mi sobrino Monsi, en Arraiján, Creo en Ti, y yo tuve conversando con los chicos delincuentes que estaban ahí para rehabilitarse. Y yo supe el, el mensaje contundente que dejó la novela Roberto por el buen camino en ellos. Si tú cambias la vida de alguien que era un delincuente y cambia su vida, tú le estás salvando la vida a muchas personas que ese delincuente pudo haber lesionado. En fin, todo libro que llame a la reflexión, a cambiar, a procurar un mundo mejor, es un gran aporte. Gracias. Excelente pregunta, Tania. Adelante. Eh dos preguntas, este, una, referida, una se refiere a travesías mágicas, que si esta sería una lectura de su vida, y la siguiente pregunta es la siguiente, eh, si usted conoce algún programa o usted tiene algún programa en el cual usted incentiva a los niños a escribir. Mira, primero que la segunda hay que incentivar a leer para que después escriba además en mi página web yo tengo unos tutoriales que tú con donde yo te recomiendo libros yo te recomiendo libros para que tú para que tú vayas ejercitando la escritura pero primero tienes que leer leer incansablemente y en travesías mágicas hay parte de la historia familiar y parte de ficción están también fusionadas que una de las secretarias de mi hermano Juan Carlos le dijo Raulito y su hermana Rosmery hicieron un viaje al pasado a visitar a su papá dice el nombre eso es ficción eso es en la novela dice no se lo dicen porque usted se pone bravo ella creyó hasta los viajes en el tiempo porque esa era la, la forma que yo tenía de llevar a Raulito a conocer a su abuelito, porque cuando Raulito nació ya su abuelito había fallecido. Parte de la historia familiar ya hay parte de ficción. Pero miren algo significativo. En el 2003, yo puse que el metro iba a estar en el 2014. Y el metro fue inaugurado en el 2014. Premonición, una excelente intuición. La próxima pregunta. Recuerda buscar mi página www.rosetapia.com tutoriales. También puedes poner en, en YouTube Rosmaritapia tutoriales que están todos juntos en una lista de reproducción. Ya ahí vas viendo y yo te recomiendo libros. Los consigues y los puedes leer en tu teléfono en Amazon, cuestan menos de 5 dólares. Yo te recomiendo libros. Eso es como si fuera un, un, unas clases, pero de manera virtual. Yo tengo una pregunta, una pregunta. Cuando usted está escribiendo alguna novela, usted alguna vez le ha pasado de que se queda como sin inspiración o sin imaginación. ¿Usted qué hace en ese en ese caso? O sea, ¿para bueno, la el, Eso se llama el bloqueo del escritor. Gracias a Dios yo nunca lo he experimentado y les voy a decir por qué. Primero yo tengo el tema claro. Una vez que tú tienes el tema claro, haces la investigación, haces un esquema estructural de la novela, una ficha de los personajes y pones capítulo por capítulo cuáles son los episodios, cuáles son las escenas, es muy difícil que te bloquees. Pero si tú no tienes el tema claro, te sientas a escribir, y tú dices, de lo que me salga, eso es muy difícil. Claro que tú puedes tener el esquema y te llega una idea. Dale la bienvenida, acógela y sigue adelante. Pero sí tienes que tener un plan de acción. Gracias. La próxima pregunta. Adelante, jóvenes. Bueno, ya creo que vamos a darle paso a dos preguntas más porque ya nos pasamos de la hora pero han estado muy amenos yo felicito a Marlene lo mismo que a Jet Mari tanto los niños de primaria como los de secundaria han tenido excelente desempeño. Adelante dos preguntas más gusta, ¿Hasta qué año usted cree que sigue escribiendo más novelas? Bueno, yo voy a escribir hasta que respire y tenga claridad mental. Mientras yo esté respirando, pueda mover los dedos y tenga claridad mental, yo voy a seguir escribiendo. Una última pregunta para ver aquí Galaxy 10. No sé quién es. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es José Acosta de Manuel María Tejada Roca en las Tablas. ¡Ay, eh, qué bueno! ¿Quién es tu profesora de español? Eh, la profesora eh, Nidia... Pérez. Bueno, me las saludas y e invitas a tus compañeros para el próximo mes, el primer sábado, los invitas a las 3 de la tarde. Dime cuál es tu pregunta. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo se siente usted al saber que sus novelas, sus obras están siendo eh, leídas en otros países y de saber que ellas pueden tener un impacto en esas personas de otros países? Eh, que no sean en Panamá específicamente. Bueno, me agrada mucho, pero mi nicho, o sea, mi objetivo más importante desde el inicio de mi carrera fue mi país, mis niños, mis jóvenes. Después de los jóvenes y los niños llegué a los adultos, a los abuelitos, a los padres, y ahí están cuatro generaciones. Me alegra mucho que también mi literatura haya llamado la atención en otros países. Pero como se los dije al principio, para mí, yo quería conquistar primero el país que me vio nacer, mi país, Panamá. Lo demás, que llegara o no llegara, llegó, qué bueno. Pero para mí lo más importante son ustedes, y vamos a permitir otra pregunta más, otra pregunta más, porque hoy ha estado bastante concurrida, llegamos a tener hasta 36 personas más los que están en las redes. Una última pregunta de alguien que no haya preguntado. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no haya preguntado. Buenas tardes, escritora. Sí, buenas tardes. Le habla la, la profesora Nidia de Domínguez. Del Colegio Manuel María Tejada Roca. ¡Ay, excelente! La felicito. Muy buena pregunta de su estudiante. Sí, para felicitarla porque por esta, esta oportunidad que le está dando a los chicos, ¿verdad? De que puedan compartir con usted eh, sus comentarios sobre las, sus obras, que son tan hermosas. Aquí están mis estudiantes, algunos de mis estudiantes. Lo que pasa es que ellos no han leído obras suyas, bueno. por eso... No, tal vez nos puedan preguntar. Nunca es tarde, nunca es tarde. Próximamente puedes lo estarán haciendo. Sí, pueden sí, empezar. Sí. Y yo quiero decirles que aunque superemos la pandemia, yo voy a seguir con este encuentro. Y, ustedes, ah, y les voy a dar como última recomendación a los chicos que todavía no han leído cómo se forma el hábito de la lectura. Ya lo saben los niños de San José del Bernardino. Ustedes, un hábito se forma en 21 días. En 21 días, en 21 días se forma un hábito. Ustedes van a escoger una hora, 5 de la tarde, antes de cenar. Y van a leer 20 minutos del libro que más les guste. No busquen un plomo porque nada más leen dos minutos. Del libro que más les guste, mínimo 20 minutos, si quieren leer más, perfecto, durante 21 días, y yo les aseguro que el día número 22 no se van a poder dormir si no leen, porque un hábito se forma en 21 días, 20 minutos, 21 días, y si el domingo siguieron una o dos horas o querían terminar la novela, ya son lectores. Bueno, ahora yo me despido. Tengo que agradecerle a la profesora Jetman, a la profesora Nidia, a todos ustedes, a Marlene, a todos, a olguita a todos. Su participación que hoy fue muy buena. Este video va a estar en vivo, lo vieron, y va a estar editado. Va a estar editado en unos minutos. Aquí levantó la mano Chen. Que sea muy breve porque ya estamos terminando. Ya, concluido. Buenas tardes, escritora. ¿Una historia ah, al detalle antes de escribirla o las deja fluir? Es Cornichén del Instituto Ferminó. Las dos cosas. Las pongo al detalle con un esquema estructural. Pero la muerte de Tuti yo no la tenía en el esquema estructural. De repente yo pongo y escribo... Mataron a Tutti. Yo decía, ¡ay no! Respiración artificial, Tutti, no se puede morir. Y después comprendí que el mensaje era, el crimen no paga Así que tengo las dos alternativas que a veces se cruzan. Pero sí comienzo con un esquema estructural. Bueno, ahora yo sí quiero despedirme porque tenemos que editar el video agradeciéndolo a los que se conectaron porque tengo un programa ReStream que permite llevarlo a YouTube en vivo, Facebook en vivo, siembra de lectores, Twitter, ReStream, que es una, la plataforma madre, y Zoom. Así es que en estos momentos, todas las personas que están conectadas los pueden ver. Hemos alcanzado hasta 1.800 visores, personas que están viendo el conversatorio. A todos ellos un abrazo y tengan la seguridad que todos los primeros sábados a las 3 de la tarde están invitados. Un fuerte abrazo.